Los profesores de un centro educativo en la comunidad de Porqueros denunciaron la situación que ha creado la humareda que emana del vertedero de San Francisco de Macorís, que fue incendiado por desconocidos hace varios días. Bueno, nosotros aquí estamos muy afectados con, esta, con la humareda que defiende de la quema del basurero, ya que tenemos muchos niños, hoy vinimos a la escuela temprano y encontramos con un niño los dolores de cabeza, incluso que tuvimos que despacharlo a la casa por este problema. Y la persona de la comunidad también, la maestra, yo misma empecé a toser temprano. Entonces eh, hacemos un llamado a las autoridades para hacer diazo, que conciencia sobre este asunto, ya que se afrenta tanto a la salud de los de los niños, como también el medio ambiente. Sí, buenos días. Mi nombre es Clara Ureña, de aquí de, la de Soy la presidenta de la Junta de Vecinos de... Concerniente a lo mismo que acaba de hablar la profesora, que hay que tomar carta en el asunto, concerniente la tema del vertedero Ya han sacado al niño al médico con problemas pulmonares, incluso de aquí de la escuela a una niña apretada del pecho, porque en verdad esta humadera está terrible y hay que buscar la solución lo más pronto posible a este problema. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que solucionen la problemática. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.